Mi pantalla también. tenemos aquí, bien? Bueno, al parecer. Confírmeme, por favor, si logran ver mi pantalla. Si logran ver lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Perfecto. Entonces. Eh... Vamos a iniciar con, con la resolución de un par de ejercicios de equilibrio químico que me gustaría que lo desarrolláramos completamente. Voy a, voy a mover esto un poco más hacia abajo. Y vamos a resolver este. Esto, estos ejercicios se resuelven utilizando la ecuación cuadrática. Entonces me gustaría que por lo menos, eh, bueno, el día de hoy, eh, lo resuelvamos utilizando la ecuación cuadrática. Y dice así, a temperaturas por encima de 70 grados centígrados, el monóxido de carbono y bromo se descompone en monóxido de carbono y bromo. En un laboratorio se calientan 0.25 moles de perdón, molar de una muestra de COVR2 y la constante de equilibrio para esta reacción de descomposición es 0,190. La pregunta es cuál es la concentración en equilibrio de cada una de las especies. Entonces, para proceder a ello, <coughs> la primera parte del ejercicio, hasta este punto, hasta aquí, me habla de la reacción que ocurre, me dice que el COBr2, esa molécula de COBr2, se descompone en co más eh, BR2. Está balanceado, no hay que balancear la ecuación. Y luego me dice que en el laboratorio, pues, eh, bueno, de esta expresión que está aquí yo puedo escribir la constante de equilibrio. La constante de equilibrio para esa reacción K sub C. Va a ser igual a la concentración de los productos que es el monóxido y el bromo. Entonces tendríamos la concentración de CO por la concentración del bromo, Br2. Todo esto dividido entre la concentración pues, del reactivo, en este caso el COBr2. Bien, este valor de la constante de equilibrio, el ejercicio me dice que esa constante equivale a 0,190. Entonces esto aquí es igual a 0,190. Recuerden que las constantes de equilibrio son adimensionales, entonces aquí no va ningún, eh, ninguna unidad, no va ni molar ni nada por el estilo. Pues bien, ahora eh, lo que sigue a continuación es construir la tabla inicio-cambio-equilibrio, la tabla ICE para la reacción, para encontrar las concentraciones en equilibrio, igualarlas con, en esta expresión que tenemos acá a la derecha, y despejar los valores de las concentraciones en equilibrio, dado que el ejercicio me pregunta cuál es la concentración de cada una de las especies en equilibrio, o sea, me está preguntando por la concentración de monóxido, de bromo, y de eh, monóxido de bromo este que está allí. Entonces, lo que sigue a continuación es construir una tabla ICE. Vamos a construirla aquí mismo debajo de la reacción. Y... Cambio... Y equilibrio. Pues bien, entonces inicialmente, inicialmente de CO2, el ejercicio me dice, en esta parte me dice, en el laboratorio se calienta 0.25 molar de esa muestra, entonces inicialmente lo que tenemos es CO2, 0.25. Eh, inicialmente no hay productos, porque el ejercicio no me dice que hay productos presentes, entonces cero aquí. Y cero aquí. Ahora vamos a ver el cambio. El cambio se nota utilizando la ecuación estequiométrica, que es esta que está aquí. Y en la ecuación estequiométrica me dice pues, que la relación que un mol de deseo2 CO se consume para producir un mol de CO y un mol de r 2 Pero en este caso yo no sé la cantidad que se está consumiendo en esta reacción. Entonces, por ende, aquí en el cambio yo le voy a colocar menos X dado que se está consumiendo, pues, COBR2, y se están produciendo, entonces colocamos aquí más X, eh, de CO, y se está produciendo también a una velocidad de eh, un X también para el PR2. Entonces aquí tendríamos X. Al final, para equilibrio simplemente lo que hacemos es sumar inicio y cambio, entonces aquí tendríamos una expresión para el COBR2, 0,25 menos X, para el CO tendríamos X y para el BR2 tendríamos X. Entonces esta es la concentración en equilibrio de cada una de las especies. Estos datos eh, los voy a reemplazar acá en la expresión que tenemos acá en la derecha. Y igualarlo a 0,190. Entonces vamos a proceder, la concentración del monóxido en equilibrio pues es esto. Entonces tendríamos que esta expresión que está allí es igual a X por la concentración de bromo en equilibrio. Entonces aquí bromo en equilibrio es X. Entonces tendríamos aquí X. Esto va dividido entre la concentración de COBr2, que es esto, 0,25 menos X. Y esto es igual a 0,190. Bien, x por x, pues x cuadrado, vamos a empezar a resolver esta expresión, entonces tenemos aquí arriba x cuadrado, y abajo tendríamos 0.25, bueno, este 0.25 lo voy a pasar a multiplicar a la derecha, entonces tendríamos 0.190 por 0.25 menos x. Y realizo la respectiva propiedad distributiva, 0.190 por 0.25, me da 0,0475. Entonces esto haciendo igual a x cuadrado igual a 0,0475 menos eh, 0,190 0, por x. 0,190 x. Ahora lo que voy a hacer es, eh, voy a pasar este 190 a sumar a la, a la izquierda. Entonces la expresión al final me quedaría así. X cuadrado más 0,190X eh, menos 0,0475 pasa a restar, 0,0475. 4, 75 y esto es igual a 0 pues bien, esta expresión que tenemos allí esta última que llegamos tiene la forma de a por x cuadrado más b por x más c igual a 0 que es la forma o la expresión cuadrática y vamos a utilizar la resolución de la ecuación cuadrática para resolver este ejercicio si ustedes recuerdan de álgebra la resolución de la ecuación cuadrática pues tiene dos raíces tenemos la raíz de x1 y tenemos la raíz de x2 la raíz de x1 es igual a menos b cuadrado perdón, a b cuadrado la había escrito ayer por acá a ver si la recordamos ¿Dónde está? Esta menos b, esta que tenemos aquí. Menos b, la primera raíz es la positiva, raíz cuadrada de... Eh, b cuadrado menos 4ac. Todo esto dividido entre 2 A. Y la otra raíz, pues, es negativa acá. Bueno, resolvamos aquí la positiva y también la negativa. Para X2 es, es la misma expresión, solamente que aquí va un signo negativo. Entonces, vamos a identificar quién es B, quién es C, quién es A. Entonces, en este caso A vale 1. Esta expresión que tenemos aquí, 0,190, sería B. Sería A. Y esta otra expresión, menos 0,0475, sería C. Pues bien, empleamos estos eh, términos dentro de la ecuación cuadrática, y ahí obtenemos la raíz. Como les dije, la, el objetivo de este curso no es eh, recordar álgebra, sí. eh, pero entonces, si ustedes se sienten cómodos resolviendo la ecuación cuadrática, ¿no? Si no, pues utilicen herramientas que hay en línea para resolver ecuaciones cuadráticas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Eh, una página que se llama Quadratic Formula Calculator. Cualquiera de estas les permite a ustedes calcular la resolución de la ecuación cuadrática solamente escribiendo los coeficientes a, b y c. Entonces vamos a hacer eso para este ejercicio. El coeficiente a vale 1. Entonces aquí colocamos un 1 coeficiente b para mi expresión es 0.190 0.190 y el coeficiente c es negativo 0.00475 negativo 0.0475 eh, listo entonces le damos aquí calculate esperamos a que termine y el ejercicio me arroja dos raíces me arroja x 0.14275 y 0 y negativo 0,3725. Tomaré aquí una captura de estas dos respuestas. Y me las traigo para acá. Vamos a analizar entonces las respuestas que nosotros obtenemos. Bueno, de aquí ya sabemos que las raíces son esas. Y nos vamos a analizar las respuestas. Entonces la, las concentraciones en equilibrio son 0,25 menos X, X y X. Quiere decir que la concentración de monóxido y la de bromo... Eh, son, son igual, no iguales. Entonces de esta resolución que encontramos en la página vamos a descartar esta porque las concentraciones no pueden ser negativas. Entonces por esa razón descartamos esta respuesta o esta raíz de X. La raíz negativa la descartamos porque las concentraciones no pueden ser negativas. Entonces según esto, la concentración de monóxido que es igual a la concentración de bromo, es igual a X, pues X es 0,14, 1,4, 2,75 molar. Y la concentración de monóxido de bromo, de esta, de esta especie, sería entonces la concentración de COBr2, Será igual entonces a 0.25 menos x, que es 0,14275. Entonces, 0.25 menos 0.14275, se me da 0,1725 molar. Y ya con esto, entonces, estas son las concentraciones de las especies en equilibrio. Resolvimos la parte, bueno, la parte de la decisión. Me está preguntando cuál es la concentración en equilibrio de cada una de las especies. Esto empleando la ecuación cuadrática. Noten que yo no la resolví, simplemente utilicé allí una, eh, una herramienta web. Pero bueno, vamos a ver si, si metemos esa información aquí para ver si la logramos resolver, entonces sería igual a menos menos b. Entonces aquí tendríamos negativo y b vale 0,190 más raíz cuadrada de b cuadrado. Entonces sería 0,190 al cuadrado de menos ahora aquí paréntesis 4 que multiplica a, a que vale 1. vale 1, que multiplica a C, que vale menos 0,0475. Todo esto dividido entre 2A y A vale 1. Entonces supongo que si nosotros resolvemos esta expresión, eh, nos va, vamos a llegar a la respuesta que X vale 0,14. 275. Pues bien, espero que haya sido lo suficientemente claro. Si no, eh, por favor, pregunten cualquier inquietud que tengan con respecto a este ejercicio. Eh, por lo general, les digo, cuando los ejercicios le preguntan cuál es la concentración en equilibrio, allí van a tener que utilizar fórmula cuadrática. Por lo general. O sea, hasta el momento dudas o inquietudes con respecto a la resolución de este tipo de ejercicio. A ver por acá. No, supongo que está todo claro. Entonces, eh, vamos a intentar resolver el próximo, que es eh, la, el mismo estilo de ejercicio, simplemente que son datos diferentes. En este punto me dice que se mezclan dos moles de, de hidrógeno y 3 mole, moles de yodo en un contenedor. Sabemos que la reacción entre eh, hidrógeno y yodo produce ácido yodídrico. El contenedor es de un litro. Y me pregunta cuál es la concentración de cada en equilibrio, sabiendo que la constante de equilibrio vale 0.25. Entonces, eh, nuevamente vamos a escribir la ecuación química, H2. Más eh, I2, yo cuando se calienta, se produce dos moles de H. Bien, sabiendo esto que tenemos aquí, yo puedo escribir la constante de equilibrio. Esto, se... listo. listo. La constante de equilibrio K sub C, ah. K sub C para, esa, para esta ecuación en particular, para esta reacción química, va siendo igual a la concentración de los productos, es decir, de HI elevado al cuadrado, sobre la concentración de los reactivos, Entonces, los reactivos son H2 y ioduro, I2. Y esto, según el ejercicio, me dice que vale 0.25. Pues bien, eh, nuevamente, el contenedor es de un litro, entonces las concentraciones van a ser igual al número de moles en molar, dado que tenemos un litro, entonces podemos escribir nuevamente en nuestra tabla eh, ICE para la reacción, inicio, cambio y equilibrio. Entonces inicialmente lo que tenemos de yodo son 2 molar, 2.0, de, perdón, de hidrógeno es 2 molar y de yodo es 3, entonces tendríamos aquí 3.0, de esto no hay nada, y bueno, en cambio, eh, de esto se consume X, se consume X, y de esto se producirá entonces 2X. Realizamos la respectiva suma, entonces tendríamos 2.0, menos x, 3.0, menos x, y aquí tenemos 2x. Reemplazamos estos valores en la expresión de la constante de equilibrio de K sub c, entonces tendríamos que la concentración de yodo en equilibrio es 2x, por eso va cuadrado, entonces sería 4x cuadrado, dividido entre 2 menos x, por 3. Menos X. Eso es igual a 0. Punto, perdón, a, a 25. Se perdonen, aquí no es 0,25, sino 25. Bien, entonces resolvemos aquí esta expresión algebraica. Eh, 2 por 3. Bueno, tendríamos aquí 4x cuadrado. Igual a 25, la multiplica a la siguiente expresión: eh, 2 por 3, 6. Eh, 2 por 2 por x, tenemos aquí menos 2x, y acá tendríamos menos 3x, sería menos 5x, y más x cuadrado. Entonces esto va siendo igual a 4x cuadrado, igual a 25 por 6, 150, menos 25 por 5, 125x, más 25x cuadrado. Eh, pues bien, ahora esto lo llamo a la forma, una expresión cuadrática. X25, perdón. Y bueno, esto sería entonces, tendríamos 25 menos 4, 21x cuadrado. Eh. 21x cuadrado menos 125x más 150 igual a 0. Bien, estos datos los metemos en cualquiera, o, o los resolvemos utilizando la ecuación cuadrática y ya tenemos la resolución. Pues tendríamos el valor de x para obtener la concentración de HI, lo multiplicaríamos por 2 para obtener la concentración de i 2 eh, seríamos 3 menos lo que nos dé valor de X acá y de igual manera la concentración de H2 sería 2 menos ese valor de X que nos dé la resolución de este ejercicio y entonces de, de esa de manera general es como se resuelven este tipo de ejercicios cuando nos preguntan concentración en equilibrio casi siempre cuando nos preguntan concentración en equilibrio por lo que tendría que utilizar bueno casi siempre voy a llegar a la a la utilización de la ecuación cuadrática. Pues bien, esto ya ha abordado lo que es equilibrio químico en fase gaseosa. Eh, entramos en un tema que se denomina equilibrio químico en fase acuosa. Entonces ahora vamos a ver equilibrio químico. En fase acuosa. Como, como subtítulo bien, ahora el equilibrio en químico, químico en fase acuosa pues me habla de o me, me relaciona las reacciones de equilibrio que ocurren cuando hay especies que están disueltas en agua para hablar de todo esto de equilibrio químico en fase acuosa lo primero que tenemos que hacer es analizar una reacción que se denomina reacción de autoionización autoionización. La reacción de autoionización es característica del agua, o de todas las especies iónicas. En este caso vamos a mirar la autoionización del agua. Eh, una molécula de agua está compuesta por, por eh, dos átomos de hidrógeno, unidos a un átomo de oxígeno. Vamos a mirarla a nivel molecular cómo sería la molécula de agua. Entonces este rojo sería el átomo de de oxígeno y vamos a tener por aquí, aquí lo, dejó, lo que sea adelante un átomo de, de hidrógeno, un poco más pequeño. Y hacia atrás tendremos el otro átomo de hidrógeno. Pues sería, eh, sería una molécula de agua, más o menos. Allí, burdamente dibujada. Y pues yo voy a hacer lo siguiente, voy a, a poner dos moléculas ya. Resulta que el agua... Eh, en presencia, bueno, el agua cuando está en, en disolución, cuando tenemos agua pura, eh, casi nunca encontramos las moléculas de agua en esta forma. ¿Qué le ocurre al agua? Ocurre la siguiente reacción de autoionización. Una de estas moléculas de agua, pues, dice, ¿sabes qué? Pues, eh, yo no quiero un hidrógeno de esos, entonces me voy a deshacer de un hidrógeno de esos. Entonces lo que hace... La molécula es deshacerse de un hidrógeno. Este que estoy encerrando aquí. Dice, bueno, yo no, voy, no quiero más ese hidrógeno y lo voto Y hay otra molécula de agua que dice, ¿sabes qué? Bueno, a mí me, como que me, me gusta aceptar un hidrógeno. Entonces voy a aceptar ese hidrógeno que está por allá, que votaron por allá, lo voy a aceptar en mi estructura. Entonces ocurre una reacción que se denomina autoionización en la cual, en la cual lo, que, lo que ocurre al final es lo siguiente. Pues esta molécula que botó el hidrógeno, pues quedaría sin ese hidrógeno. Vamos a copiar esto. Vamos a borrar el hidrógeno que, que botó. Quedaría sin ese hidrógeno. Esta aquí tenemos, eh, bueno, estructuralmente es H2O, aquí tenemos estructuralmente H2O, y esta, al liberar ese hidrógeno, ese protón, pues se convierte ahora en OH-. Mientras que la otra, la otra molécula, la molécula que tenemos aquí a la derecha, la que aceptó el, el otro hidrógeno, la por aquí, y, pues, dibujémosle el otro hidrógeno. Ahí está. Esa otra molécula, pues, perdón. Ahora la tendríamos como forma de H3O+. más Esto que ustedes ven aquí abajo, agua más agua para producir hidroxilo. Y H3O+, más es la reacción de autoionización del agua. Eso es lo que le ocurre al agua, o a las moléculas de agua, cuando están presentes en una disolución. El agua se autoioniza en H3O+, más y, y perdón, en OH- y H3O+. más Para simplificar este cuento, eh, yo no voy a escribir las dos moléculas de agua, simplemente voy a escribir ahora una sola, H2O, y la reacción de... Ionización pues va a ser OH- más H+. Aquí quiero que entiendan o okay, que hagan la equivalencia de que H3O+, más es netamente equivalente a H+. Tenemos allí una equivalencia. Ustedes pueden encontrar en ciertos libros H3O+, más y en ciertos libros van a encontrar H+, entonces háganse la idea de que ambas cantidades son exactamente las mismas. Físicamente lo que ocurre es lo que ustedes ven acá arriba, y eh, siendo rigurosos, uno debería escribir la reacción como está, como está aquí. O esta que estoy marcando aquí. Dos moléculas de agua para producir esto que tenemos acá. Pero eh, en sus principios, en, en equilibrio químico en fase acuosa, se obvia una de estas moléculas de agua y se sobreentiende pues, que la reacción de autoionización es esta que tenemos acá abajo. Como les dije, siendo rigurosos, deberíamos escribirla como está acá arriba, pero eh, muchos libros que ustedes van a encontrar de equilibrio químico en fase de de pH, pOH, eh, la reacción de ionización del agua está escrita de la forma simplificada. Pues bien, entonces para esta reacción que tenemos aquí, yo puedo escribir una constante de equilibrio, la C eh, que va a ser igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Entonces aquí tendríamos la concentración de los productos, OH-. Bueno, ahora, eh, para hacer más didáctica la cosa, el hidroxilo lo voy a escribir con azul, OH-, y el ácido, el H+, lo voy a escribir con, eh, con rojo. Esto va dividido entre la concentración del agua. Resulta que ayer, cuando estábamos escribiendo constantes de equilibrio, habíamos dicho que las sustancias que están puras, en este caso el agua, no se escribían en las constantes de equilibrio. Entonces, esta expresión, en esta expresión, la concentración del agua, asumiendo que es una especie pura que no va a cambiar con el tiempo, la vamos a asumir como 1, y no la vamos a escribir en la expresión. Entonces simplemente esta expresión queda reducida a la concentración de OH- por la concentración de H+. Y esto es igual a sub C, pero ahora como estamos hablando del agua, la vamos a denominar Kw de water. Pues bien, entonces ahora ya podemos empezar a trabajar con esta reacción de autoionización del agua y la forma reducida de la constante de equilibrio. Experimentalmente se encontró que esta reacción tiene una constante que, cuyo valor es 1 por 10 a la menos 14. Experimentalmente se ha encontrado que esa relación es 1 por 10 a la menos 14. Antes de proseguir con... con con el siguiente apartado de equilibrio químico en fase acuosa, vamos a hablar de, de qué es lo que ocurre aquí en estas reacciones de la reacción de autoionización y cómo podemos caracterizar a una especie eh, eh, como ácido o como base. En este caso la especie que dona o que libera eh, un H+, que sería esta, sería la especie que actúa como ácido. Entonces en este caso la molécula de la izquierda actúa como ácido y la molécula que es capaz de aceptar un ion H+, se denomina base. Entonces la molécula de la derecha sería mi base. En una reacción típica de, de un ácido con una base, como por ejemplo HCl más NaOH, aquí tenemos el ácido libera, libera este ion H+, si sí, este ion se va del ácido, y la base, que es el NaOH, que tiene un OH, acepta ese H+, más para producir entonces una sal, que es el NaCl, más eh, H2O. Entonces, el ácido liberó liberó un H+, más, por eso es que se conoce como ácido, sustancias que liberan hidrógenos o iones hidróneos en disolución, y las bases son las sustancias que aceptan, como en este caso, Podemos considerarla como que libera OH-. En este caso, el, el, hidroxilo libero, el hidróxido de sodio liberó ion hidroxilo para formar moléculas de agua. Entonces, la sustancia que libera H, se denomina ácido. Y la sustancia que acepta ese H, se denomina base. En este caso, el agua porque es la misma molécula, actúa como ácido y como base. El agua, entonces, como actúa como ácido y base, se dice que es una molécula o una estructura de tipo anfótera. Un anfótero es una molécula que puede actuar como ácido y como base al mismo tiempo. Entonces el agua es enfotera porque actúa como ácido y como base. Pues bien, ahora llegamos nuevamente a esta expresión, en donde tendríamos. Bueno, ya voy a borrar ese KW, KW, que está aquí. Y voy a traerme este valor que tenemos acá. Ahora llegamos a esta expresión, en donde eh, lo que queda a continuación es. Eh, bueno, empezar a establecer qué operaciones matemáticas puedo hacerla para hacerla mucho más comprensible. En este momento lo que entiendo de esta expresión es que para el agua, el producto de la concentración de iones OH- por el producto de la concentración de iones H+, vale 1 por 10 a la menos 14. Y OH- hace referencia al carácter básico Y el H+, más hace referencia al carácter ácido. Pues bien, ahora vamos a ver qué relación existe entre carácter ácido y carácter básico del agua, utilizando las siguientes propiedades de los logaritmos. Voy a escribir por aquí la siguiente propiedad de los logaritmos. Vamos a escribirla aquí en verde. les es si yo tengo logaritmo, eh, bueno, en base 10, de... 10 elevado a un coeficiente a, un exponente a. Esto es igual a a, o sea, el exponente puede bajar y salir del logaritmo, que multiplica el logaritmo en base 10 de 10. Y el logaritmo en base 10 de 10 es 1, entonces esto es igual a a. Básicamente lo que me dice esta ley del logaritmo, es que si yo le saco logaritmo en base de 10 que está elevado a largo, la respuesta pues va a ser ese elevado. Hay otra propiedad de los logaritmos que también vamos a emplear aquí, y es el logaritmo de un producto. Tengo aquí logaritmo, vamos a colocar aquí, perdón, logaritmo, voy a abrir paréntesis aquí, logaritmo de A por logaritmo de B, Cerramos aquí paréntesis. Es decir, logaritmo de un producto, según esta ley de los logaritmos, es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Logaritmo de un producto es eh, suma de logaritmos. Es lo que me quiere decir la segunda la segunda propiedad. Y estas dos propiedades vamos a emplearlas con esta expresión que tenemos aquí. Entonces, eh, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo en base 10 a la izquierda y logaritmo en base 10 a la derecha. Entonces, esta expresión va quedándome de la siguiente manera. Logaritmo en base 10, aquí abrimos paréntesis, de la concentración de OH-. por la concentración de uh, H+, cierro aquí paréntesis, es igual al logaritmo, en base 10, de, de 10 a la menos 14. Hasta aquí me siguen, hasta aquí todo va claro, lo único que he hecho es aplicar logaritmo a la izquierda y logaritmo a la derecha. Este 1 por 10, ya no lo anoto, simplemente anoto 10 a la menos 14. Pregunta, ¿hasta aquí me están siguiendo? ¿Se sí, escuchó? Sí profe. sí, profe. Ok, perfecto. Bien, ahora entonces vamos a aplicar estas dos propiedades que tenemos acá. Eh, logaritmo de producto, la voy a aplicar en esta parte izquierda de, de la expresión. Entonces, allí esto sería igual al logaritmo. Ya voy a ubullar en base 10. Vamos a asumir que todo en base 10. Entonces, el logaritmo de OH menos más, aplicando propiedades del logaritmo, el, un producto es suma de logaritmos más eh, logaritmo de OH menos, perdón, de H más. Y esto es igual, entonces acá en la parte derecha vamos a aplicar esta propiedad. Logaritmo en base 10 de algo que está a la potencia, lo que hace es bajar la potencia. Aquí la potencia es menos 14. Listo, entonces ya aquí he aplicado las propiedades de los logaritmos y tengo esta expresión. Lo que voy a hacer a continuación es multiplicar por menos 1 en la izquierda y multiplicar por menos 1 a la derecha a multiplicar por menos 1 a la izquierda, entonces tenemos menos logaritmo de OH menos, eh, menos logaritmo de H más. Y esto es igual a menos 1 por menos 14, que es 14. Bien, he llegado a una expresión la cual me relaciona menos el logaritmo de las concentraciones con un valor específico que es 14. Ahora yo voy a hacer la siguiente transformación. Voy a decir que menos logaritmo de la concentración, digamos, de H+. Este término ahora yo le voy a decir que se denomina potencial de hidrógeno o que es abreviado como PH+. Oh, bueno, como estamos eh, trabajando con esquemas de colores, esto va a ser igual a PH. P potencial H es ion hidrógeno. De igual manera, tenemos menos logaritmo de eh, ion hidroxilo. Y esto lo vamos a llamar POH. potencial de ion hidroxido. Estos dos valores o estas dos equivalencias las reemplazamos aquí y obtenemos la siguiente expresión. POH eh, pH más PH es igual a 14. Para una sustancia que está en estado puro como el agua, voy a regresar a la expresión, un mol de agua va a producir un mol de hidroxilo y un mol de H+. Esto no es 10, esto es un mol. Esto quiere decir, quiere decir que se producen cantidades equivalentes tanto de hidroxilo como de OH+. La única manera de que eso sea equivalente es que pH valga 7, y que el POH valga 7. 7 más 7 pues da 14 y tenemos una equivalencia de tanto de la cantidad de hidroxilos como la cantidad de hidronios que se libera en disolución. Dado que 7 más 7 da 14. Esto da origen a una escala de pH. La, yo por acá tengo una una imagen, si no podemos, pues, simplemente buscarla por acá. Donde, bueno, vamos a mirar una que tenga ejemplitos aquí. Y nos las traemos para acá. Bien da origen a una escala de pH, aquí está la fórmula, pH igual a menos el logaritmo de H+, esta expresión que tenemos allí. Y, eh, bueno, para el agua pura, el pH valdría 7. A medida que, bueno, como esto es una escala logarítmica, y es negativa, a medida que la cantidad de ácido aumenta, el pH se va haciendo más pequeño. Entonces, a medida que yo me voy alejando de 7 hacia 0, las sustancias van convirtiéndose en más ácidas. Entonces, miren, de 7 pasamos a 6, que es el ácido... Bueno, tenemos aquí leche, está, tiene ácido láctico y tiene un pH ligeramente ácido. De 6 saltamos al café, está hecho, bueno, tiene cafeína y tiene... Eh, otras sustancias que hacen que café o que le confieran al café la característica de ácido eh, luego tenemos el vino tenemos todos los taninos y ácidos eh, presentes allí que también hacen que sea ácido luego vamos al vinagre que tiene ácido acético mucho más ácido, vamos al limón que tiene más concentración de ácido ascórbico, ácido cítrico luego vamos al ácido estomacal eh, que está compuesto por ácido clorhídrico, y al final tenemos ácido clorhídrico concentrado. Entonces, a medida que me voy alejando de 7 y acercándome a 0, más ácida es la sustancia. Ahora vámonos con la parte derecha de pH. A medida que yo me voy alejando de 7 y acercándome a 14, menos ácida es la sustancia, por lo cual yo puedo decir que es más básica. Recuerden que eh, lo básico y lo ácido son complementarios. Es decir, si una sustancia es muy ácida, es poco básica. Y al revés, si una sustancia es... Bueno, si, una, si tenemos un pH pequeño, el pH va a ser grande, dado que son complementarios. Ahora, eh, tenemos la sangre, que tiene un pH ligeramente básico. Tenemos eh, polvo de hornear, tenemos la leche de magnesia, la que recomiendan cuando hay acidez estomacal, ocurre la reacción de neutralización. Por otro lado tenemos eh, amoníaco, tenemos jabón, blanqueador, y eh, lo más básico, aquí en este ejemplo que tenemos, es el limpiador de cañerías, o tapa cañerías, bastante conocido como diablo rojo también, es básicamente hidróxido de sodio puro. Bien, no sé si hasta aquí hay dudas, inquietudes, o con respecto a la demostración de la escala de pH y de la ecuación de pH. Bien, entonces, si no hay dudas, avancemos. Eh, profesor, por arriba había una reacción de... No recuerdo qué, pero quiero que me la muestre, por favor. ¿Está? Sí, ya, gracias. Listo, ahora vamos a hablar de este tipo de reacciones, que son reacciones de neutralización. Sabiendo entonces que, eh, bueno, el ácido reacciona con una base para producir sal y agua. En un ejercicio, por lo general, qué sé yo, vamos a, vamos a inventarnos aquí un ejercicio para poder calcular el pH de una disolución. Lo creamos por aquí. Calcule el pH de una disolución formada por 50 gramos de ácido clorhídrico disueltos en agua bueno en, en 500 mililitros de disolución ahí está Listo, vamos a calcular el pH de una disolución formada por 50 gramos de ácido clorhídrico disueltos en 500 mililitros de disolución. Para ello, lo primero que tengo que hacer es eh, determinar la concentración de ácido clorhídrico. Entonces, la concentración de ácido clorhídrico de (HCl) va a ser igual a las moles de ácido clorhídrico dividido entre el volumen expresado en litros. También eh, lo que tenemos que hacer es calcular las moles, son 50 gramos de ácido clorhídrico, 50 gramos, multiplicado por eh, el ácido clorhídrico debe pesar 36.45 gramos, eso hace un mol, y por acá el volumen tendríamos entonces 500 mililitros, por eh, mil mililitros, que vale un litro, y tendríamos entonces que las moles son 50, entre 36.45, 1.37. Y por acá tendríamos que el volumen es 0,5, bueno, estos son moles, y el volumen es 0,5 litros. Por ende, la concentración de ácido clorhídrico igual a 1,37 entre 0,5 2,74 74 molar entonces la concentración de ácido clorhídrico. ahora voy a adquirir la reacción de ionización del ácido clorhídrico HCl en Ligera, entonces, H más eh, Cl menos. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la concentración de HCl? Pues asumiendo que el ácido clorhídrico se disocia completamente, entonces esta misma concentración va a ser igual a la concentración de H. Entonces tendríamos aquí que la concentración de H es 2.74 molar. Ahora, si deseo determinar el pH de la disolución, el pH, según las ecuaciones que tenemos acá arriba, es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de H+. Lo cual es igual a menos el logaritmo de 2.74 en base 10. Y listo, simplemente busco la calculadora, aplico menos logaritmo, de 2.74 bueno, me dio 0.43 cuyo valor es cercano a 0, lo cual quiere decir que la disolución es bastante ácida en este caso tendremos ácido clorhídrico bastante ácido bueno, sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte uh, las 11.24, vamos a ver. ejercicios. Pues bien, hagamos mejor una pausa y continuamos en 10 minutos. Son las 11.24. Eh, y continuamos entonces a las 11.34. Profesor, dejen la pantalla en el último ejercicio, por favor. Ahí está. Bien, entonces, en 10 en minutos nos vemos nuevamente mientras nos hidratamos, despejamos la mente y seguimos con curvas de titulación. Bien, continuamos entonces. Ok, entonces ya habíamos visto cómo calculamos pH. Eh, lo que viene a continuación es curvas de titulación. Escribimos por acá subtítulo aquí para que quede... Con 20. Bien, una curva de titulación es un gráfico que se realiza en el laboratorio, en donde se mantiene una, una relación entre la cantidad de volumen de una sustancia conocida que estoy agregando con el pH de la disolución que se está creando. Entonces, las curvas de titulación, por lo general hacen referencia a una reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización, si recuerdan ustedes, eh, son reacciones que ocurren entre un ácido, más una base, para producir una sal y agua. Bien, entonces una curva de titulación es básicamente tomamos en el eje vertical. Eh, allí vamos a graficar el pH de la disolución. Y en el eje horizontal vamos a graficar volumen de una sustancia conocida. El volumen de una sustancia que es conocida. Coloquemos aquí conocido. Bien, entonces supongamos, supongamos que yo deseo, eh, o tengo una, una sustancia desconocida, una base desconocida, por ciertas características organolépticas, eh, yo defino que esa sustancia es una base, ¿sí? y tengo una base aquí, una sustancia que es una base, pero yo no conozco esa sustancia de la concentración, esta sustancia es desconocida. Bien, entonces lo que hago, o lo que se debe hacer para encontrar la concentración de esa sustancia desconocida, es realizar una curva de titulación, empleando una solución titulante. En este caso, como es una base desconocida, yo lo que debo emplear es un ácido conocido. Entonces el volumen que va graficado acá sería el volumen de ácido conocido. Como... Al principio de la, reacción, de la reacción, yo no le he agregado nada de ácido a la, a la, a la, a la, la muestra, entonces vamos a tener, bueno, aquí tenemos pH de 7, tenemos pH de 0, y bueno, el pH máximo sería 14. Como al principio yo no le he agregado ácido a la disolución, entonces vamos a tener el pH máximo. La gráfica va a empezar, o la gráfica de titulación, va a empezar aquí en 14. A medida que yo le empiezo a agregar ácido a la disolución, empiezo a agregarle ácido, ese ácido va a empezar a neutralizar la base. Y al neutralizar la base, pues ya el OH va a empezar a disminuir, por ende el pH va a empezar a disminuir también. Sigo agregando ácido, sigo agregando ácido, y al final vamos a tener una curva de este estilo. En este punto, este punto de aquí, en donde pH se hace igual a 7, aquí se denomina punto de equivalencia. ¿Cómo nosotros determinamos cuando se llega a punto de equivalencia? Pues utilizando indicadores, utilizando medidores de pH, etc. Eh, supongo o asumo yo que el laboratorio, ya el profesor de laboratorio les ha explicado estas reacciones o estas curvas de titulación y habrá un laboratorio especial para este, para este caso. Vamos a resolver un par de ejercicios, o uno solo, vamos a uno solo eh, este bit of a little bit a tener que emplear a teoría de las curvas de titulación y pues todo lo que ocurre entre un of y una base entonces a pegar este ejercicio a pegar ese ejercicio aquí Y listo. Me pregunta por el pH de la disolución, etc. La pregunta la siguiente, dice que 50 mililitros de ácido clorhídrico 0,5 molar fueron titulados con 0,2 molar de hidróxido de sodio. Me pregunta cuál es el pH de la disolución después de haber adicionado 0, 0 mililitros de ácido de hidróxido de sodio, 30, 125 y 200. En este caso me están preguntando o me piden que calcule pH. pH de la disolución. Pues bien, eh, iniciamos entonces y al principio no se agrega. O sea, al principio lo que tenemos aquí en, como sustancia desconocida es eh, ácido clorhídrico, 0,5 molar. Bueno, desconocida ahí. Aquí tenemos HCl. Eh, cuya concentración es 0.5 molar. Al principio no hay nada... Bueno, vamos a adicionar aquí el ácido, que, que agregamos aquí es ácido. Bien. Al principio no hay hidróxido, entonces todo ese ácido, ese HCl, se va a autoionizar en H+, más Cl- al principio, es decir, en el punto A cuando no se agrega hidróxido de sodio. Allí la concentración de H+, va a ser igual a la concentración de HCl. Y por ende, para el punto A, ya me puedo calcular el pH, pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+. Recuerden, al principio no hay hidróxido, o sea, el hidróxido no está neutralizando nada, eh, solamente tenemos presencia de ácido. Entonces el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, más que es 0,5. Tendremos aquí menos logaritmo de 0,5, que me da 0,30. 30 10. Entonces al principio el pH es 0,30 Bien, esa es la parte A del ejercicio. La parte B es cuando ya ahora yo le empiezo a agregar hidróxido. Le agregamos 30 mililitros de hidróxido de sodio 0.2 molar. Para ello voy a escribir acá abajo la reacción de neutralización, es decir, ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, produce eh, cloruro de sodio, que es la sal, más agua. Esta es la reacción de neutralización. Y en, en este caso debo entender que pues, tengo hidróxido de sodio y le estoy agregando, perdón, tengo ácido clorhídrico, le estoy agregando hidróxido de sodio, y ese hidróxido de sodio va a consumir ácido clorhídrico para producir por pues, la sal y agua entonces la cantidad de ácido clorhídrico va a disminuir, por ende yo voy a esperar que el pH aumente. Pero ¿qué cantidad de ácido clorhídrico voy a consumir y qué cantidad de, bueno, sí, ¿qué cantidad de ácido clorhídrico se va a consumir? Vamos a determinar primero qué cantidad de ácido clorhídrico tengo inicialmente y qué cantidad de hidróxido de sodio tengo inicialmente. Entonces la cantidad de ácido clorhídrico que tengo inicialmente es esos 50 mililitros por eh, 0.5 molar son las moles de ácido clorhídrico presentes al en inicio. Entonces las moles de ácido clorhídrico va a ser igual a la concentración de HCl multiplicada por el volumen. Eh, la concentración es 0,5 molar, es decir, 0,5 moles por cada litro por el volumen de ácido clorhídrico que son 50 mililitros, es decir, 0.05 litros. Aquí tendríamos 0 .5 por 0 0.5 por 0.05. Tendríamos 0.025 moles de ácido, de ácido clorhídrico. Bien, esto es lo que hay inicialmente. Esto es lo que hay inicialmente de ácido clorhídrico. Luego yo a ese ácido clorhídrico lo voy a, le voy a agregar hidróxido de sodio 0,2 molar, le voy a agregar 30 mililitros. Es decir, ahora voy a calcular las moles de hidróxido de sodio que le voy a agregar. Entonces las moles de NaOH, esto es como reactivo limitante o algo parecido a reactivo limitante, va a ser igual a la concentración de NaOH por el volumen de NaOH que estoy agregando. Entonces, eh, la concentración de hidróxido de sodio es 0,2 molar, es decir, 0,2 moles por cada litro, por, le voy a agregar en la parte de 30 mililitros, es decir, le voy a agregar 0,03 litros. Entonces, litros con litros. Tendríamos entonces punto 2 por 0.03 son 0,06 006 moles de hidróxido de sodio. Sí, 0,006. Listo, entonces eh, inicialmente tengo 0,025 moles de ácido clorhídrico y le estoy agregando 0, 0, 0, 6, 0, 0,06 0,06 0,006 moles de hidróxido de sodio. Esas 0,06 moles de hidróxido de sodio son mi reactivo limitante, son lo que se va a consumir de ácido clorhídrico. Es decir que ahora la cantidad, después de haberle agregado esta cantidad de ácido de hidróxido de sodio, las moles de ácido clorhídrico que quedan Van a ser igual a las moles iniciales menos las moles de hidróxido, que son las que van a neutralizarlas. Es decir, esto va a ser igual a 0,025 moles de ácido clorhídrico menos 0,006 moles de ácido clorhídrico. Porque el hidróxido lo que va a hacer es consumir ácido clorhídrico. Entonces, eh, esta es la cantidad que me queda, me quedan 0.025 menos 0.006, me queda entonces al final 0.019 moles de ácido clorhídrico. Entonces ya aquí se han consumido, bueno, se consumieron 0.06 y al final me quedan 0.019 moles de ácido clorhídrico. Ahora debo calcular el, el, la concentración dado que según esta reacción que tenemos aquí, ese ácido clorhílico va a liberar H+, en disolución. Y esa misma concentración va a ser la concentración de H+. Entonces ya tengo las moles, debo hallar el volumen. El volumen ahora de la disolución es... Eh, inicialmente tendría 50 mililitros y le estoy agregando 30 mililitros. Es decir, el volumen va a ser 80 mililitros. Esto en litros es 0,08 litros. Y entonces la concentración de ácido clorhídrico que va a ser igual a la concentración de H+, es igual a las moles, 0,019 moles, entre el volumen, 0,08 litros. 0,23375 molar. Y ahora el pH, entonces es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+. Menos el logaritmo de 0,2375. pH ahora es... 0,624 eh, Recapitulemos por acá, el pH anteriormente me había dado 0,310, 0, 0, 0, un pH bastante ácido, luego de haberle agregado el hidróxido de sodio me dio 0,6. El pH aumentó, quiere decir que el carácter ácido de la disolución disminuyó. De igual manera se procede para el cálculo de las siguientes de... 125 de hidróxido y 200 de hidróxido. Se los dejamos allí indicado y vamos a avanzar un poco eh, con el siguiente tema, cual me habla de disoluciones amortiguadoras. Disculpe, ¿puede poner todo lo, el procedimiento que hizo del punto anterior completo, que se va completo en la pantalla? Dale, aquí lo único que no se alcanza a vislumbrar es que estos 80 nacen de, de 50 más 30. Estos 80 que están aquí son 50 mililitros más 30 mililitros me da de los, los 80, 0,08 litros. Un poquito más arriba, te disculpe. Bye. Bueno, ahí se, ahorita les comparto el enunciado de, del ejercicio. Listo, profe, gracias. Dale, entonces, lo, el punto eh, C y D se hacen de manera similar. <coughs> y ahora vamos a proceder con el tema de las soluciones amortiguadoras o disoluciones buffer. Aquí vamos a subir el zoom. 20. Bueno, también en algunos libros viejos, estas disoluciones se conocen como disoluciones tampón. En español sería motivo ahora, en inglés sería buffer, y en libros antiguos del, de alquimia sería disoluciones tampón. Eh, la característica que tienen estas disoluciones son que no permiten un cambio de pH. No permiten cambios drásticos de pH. Las disoluciones amortiguadoras están conformadas por, eh, bien sea un ácido, y su base conjugada, ya, ya vamos a hablar qué es eso, Y, o oh, bueno, pueden estar compuestas por una base y también su respectiva base conjugada. Bien, vamos a hablar de una reacción de, de normal. Del, supongamos que tenemos un ácido, en este caso no voy a escribir ningún ácido, si vamos a escribir un ácido ahí en, en particular lo vamos a llamar HA. Este ácido HA va a entrar en reacción con el agua y se va a producir una reacción de autoionización. Entonces se va a producir eh, A menos más el agua va a aceptar eh, ese protón H3O Recuerden que este H3O más también, también sería H Si la reacción yo no la escribo con agua, dado está claro está. Entonces... Si yo elimino el agua, entonces sería A más más H esto que tenemos aquí. Bien, en una reacción de ionización, de autoionización de un ácido, esto que tenemos aquí se denomina ácido, eh, que es la sustancia que libera iones hidroxilo, como por ejemplo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en presencia de agua libera H más, bueno, digamos en el mismo canon, escribamos con H2O, liberaría entonces Cl- más H3O+. Eh, de igual manera, pues, ácido bromédrico, la misma reacción, todos los ácidos lo que hacen es que en disolución, este H que tenemos aquí, que sería este mismo H que tenemos acá, eh, es liberado es liberado y es absorbido por la molécula de agua y se produce por un hidronio o el ion H+, cualquiera de las dos. Un ácido es una sustancia que es capaz de liberar H+. Esto que nosotros vemos aquí, el A-, se denomina en disoluciones amortiguadoras, se denomina base conjugada. Es decir que este CL- sería la base conjugada del ácido HCL+. Pues bien, una vez entendido qué es el ácido y qué es la base conjugada, pues vamos a proceder con la siguiente derivación de una ecuación bastante fundamental para el cálculo de pH de disoluciones buffer. Entonces, el A- es la base conjugada y el HA es el ácido. Vamos a escribir la reacción o la, la constante de, de equilibrio de esta reacción. Sería K sub C. Bueno, en este caso ya no, no lo vamos a llamar K sub C, sino K sub A, porque estamos hablando de un ácido. K sub A va a ser igual a la concentración de las especies en, en, en equilibrio, los productos, entonces le sería igual a la concentración de A menos por la concentración de H3O más. Todo esto dividido entre el ácido, pues está en disolución, si se escribe, y el agua es pura, no se escribe. Entre HA. Bueno, escribamos el agua y la eliminamos de una vez. Se sale de aquí esta expresión. Vale, 1. Entonces, bien, ahora tenemos la siguiente expresión. Tenemos Casba A. es igual a la concentración de A- por la concentración de H3O+, más pero ahora lo voy a escribir como H+, más dado que son equivalentes. Esto que está aquí lo voy a escribir aquí como si fuera H+. Sobre la concentración de HA. Recuerden, H es el ácido y A menos sería la base conjugada. Pues bien, ahora tengo esta expresión que tenemos aquí. Eh, como les dije, la ecuación que vamos a derivar se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch. Bueno, ahorita escribimos el nombre de la ecuación y es la ecuación que me permite calcular el pH de disoluciones amortiguadoras. Entonces, ¿qué me permite calcular el pH aquí? este valorcito que está aquí, la concentración de H+, es la que me va a permitir calcular el pH. Por lo tanto, pues voy a despejarla de esta expresión. Entonces, de aquí saltamos a la siguiente expresión. Esa concentración de H+, va a quedar sola, va a quedar despejada. Y al otro lado vamos a tener entonces K sub A. Perdón, K sub A por la concentración de... HA dividido esto entre la concentración de A menos. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue despejar eh, H más. Esto pasa para allá a multiplicar y esto pasa a dividir. Tenemos esta expresión. Listo, ahora lo que voy a hacer a continuación como siempre, es aplicar logaritmo en la izquierda y logaritmo en la derecha, porque quiero, quiero que esta expresión tenga la forma de menos logaritmo de la concentración de H+. Que recuerden que esto es pH. Entonces, para llegar a esta forma, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo en la izquierda y logaritmo en la derecha. Entonces, eh, esto va siendo igual a logaritmo de la concentración de H+, igual a logaritmo de la concentración, pues de todo eso que tenemos allí de K sub A por concentración de HA entre la de A menos. Cerramos aquí este paréntesis. Sí. Bien, ahora... Uh, esto que voy a encerrar aquí en amarillo eh, va a ser cierta parte de la expresión. Esto que voy a encerrar aquí en amarillo va a ser cierta parte de la expresión. Y esto que voy a encerrar en verde sería pues, otra parte de la expresión. Entonces tendría el logaritmo de un producto allí, y si recapitulamos por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba, cuando vemos propiedades de logaritmos, logaritmo de un producto es suma de logaritmos, Entonces el logaritmo de a por b, es igual al logaritmo de A más logaritmo de B. Teniendo eso en cuenta, entonces esta expresión es reescrita de la siguiente manera: logaritmo de H más es igual al logaritmo de K más logaritmo de bueno, H A HA dividido entre A menos. Listo, entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar todo por menos 1. Y en la izquierda tendríamos entonces menos el logaritmo de la concentración de H más, que ya esto es pH, igual a menos el logaritmo de K sub A, de la constante de ionización ácida menos el, el logaritmo de pues HA sobre A menos Bien, entonces ahora como les dije, esta expresión que tenemos aquí a la izquierda ya la conocemos, se PH. pH. Entonces esto sería igual a pH. Igual, esto que tenemos aquí menos logaritmo de K, ahora va a pasar a llamarse PKA. Eh, y aquí tenemos entonces ese menos logaritmo de... Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer este cambio. Y espero que ustedes me digan por qué. ¿Listo? ¿Por qué hice ese cambio? O sea, ¿qué significa que ahora yo coloque un signo positivo aquí? Y que estos, estas expresiones se hayan invertido. Resulta que es propiedad de los logaritmos. Este menos que está aquí, este menos que está aquí, puede entrar como exponente acá, como menos 1, y al entrar como exponente, este, esta expresión pasa a ser positiva. Lo que pasa es lo siguiente, vamos a hacer este paréntesis aquí, tenemos menos el logaritmo de HA sobre A menos. Lo que hago es lo siguiente, este menos que está aquí, entra dentro de la expresión, entonces ahora pasa a ser más logaritmo de HA... Sobre A menos. A la menos 1. Y esto a la menos 1 es básicamente más el logaritmo de A menos. Sobre HA. Que es la expresión a la cual llegamos aquí. Esta ecuación que ustedes ven acá. Se denomina ecuación de Henderson. Henderson. Ecuación, bueno, ecuación de Henderson-Hasselbalch. Es esta expresión que tenemos aquí y es la, cual, la que me permite calcular el pH de una disolución conociendo eh, la constante de acidez o constante de disociación ácida. Y las respectivas concentraciones de tanto del ácido como de la base conjugada. Vamos a resolver un ejemplo de esto de PK de pH utilizando la ecuación de Henderson Hasselbalch Voy a tomar un ejercicio de acá. Profe. ¿Sí? Entonces, usted, men usted menciona lo del, lo del ácido y que podemos tener este, obtener su base conjugada pero yo quisiera preguntar si ¿sí es cierto o es verdad es que nos nos ha mencionado o hemos visto que o sea siendo un ácido se puede comportar como base y entonces que tengamos su ácido conjugado en lugar de base conjugada eso es cierto o si sí se puede bueno, algunas sustancias se comportan de esa manera pero aquí en el canon es que el ácido libera H más y, y, y se convierte en su base conjugada Ahora creo que el ácido fluorídrico se comporta de esa manera. Pero bueno, en este caso vamos a resolver ejercicios que no, bueno, que no sean tan complejos de, de entender eh, conceptualmente. En este caso, miremos este, este ejercicio que me pregunta cuál es el pH de una disolución. Eh, que está formada cuando se mezcla 0,75 moles de ácido acético, 0,5 moles de acetato de sodio, y me dan el Ka del ácido acético, que es 1.5 por 10 a la menos 5. Bien, para ello vamos a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbach para calcular el pH. En este caso, la reacción, o bueno, lo que tenemos es ácido acético, CH... <tose> ch 3 COH, Bueno, que en disolución eh, tenemos el acetato. Eh, más H+. más. La disolución buffer está compuesta de un ácido y su respectiva base conjugada, o, o que también podemos entenderla como la respectiva sal. En este caso la sal de ácido acético es acetato de sodio. Entonces, listo, vamos a emplear la ecuación de henderson Hasselbalch para resolver esta expresión. Lo primero que tenemos que hacer es eh, tener las concentraciones tanto de ácido como de base. Entonces la concentración de ácido acético es ch 3 COH es igual a 0,75 molar. Y la concentración de la base conjugada o de la sal sería 0, bueno, ch 3 COO- sería 0,5 molar. Por otro lado, tengo que el K por el caso de esta reacción es 1.5 por 10 a la menos 5 teniendo el K yo puedo calcular el PKA recuerden que menos el logaritmo de ka es igual al PKA entonces voy a calcular el PKA igual a menos el logaritmo de Ka. Entonces, sería igual a menos el logaritmo de 1,5 por 10 a la menos 5. 1,5 exponente a la menos 5, 4.82. 82, 4. Bien, ahora eh, conceptualmente voy a, a entender lo siguiente. Resulta que hay más ácido que base conjugada, o sea, 0.75 y 0.5. Por ende, yo esperaría que el pH sea más bajito que pKa. Vamos a, a resolver el ejercicio. Entonces el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la respectiva... Bueno, en este caso, la base conjugada sería el, el acetato, CH3CO- sobre el respectivo ácido, CH3COH. Pk medio 4.824, más el logaritmo de la concentración de acetato, 0.5, entre la concentración de... Ácido, acético, 0,75. realizar esa operación, más logaritmo de 0,5 entre 0,75 me da un pH de 4,648. pH eh, menor que el pKa y era de esperarse porque tengo mayor cantidad de ácido que de base. Y aquí empleamos la ecuación de Henderson-Hasselbach para calcular el pH de una mezcla de ácido y su respectiva base conjugada o sal, acetato. Respecto a la pregunta que hicieron ahorita rato, hay algunas sustancias, eh, como el ácido fluorídrico, que no actúa como ácido, en vez de liberar eh, un H+, lo que, el, lo que hace es que el flúor eh, libera OH- del agua, entonces no actúa como un ácido, sino que actúa como una base. No todas las sustancias se comportan de esa manera, hay algunos casos en particular. Bien, vamos a resolver otro ejercicio de estos conceptuales de pH. está. Así que al mezclar 0,05 molar de ácido perúbico con 0,07 molar de piruvato de sodio, se obtiene una disolución buffer y calcule el pH de la disolución sabiendo que el K sub a del ácido perúbico es 3.1 por 10 a la menos 3. De igual manera procedemos con este ejercicio. La ecuación de henderson Hasselbalch me habla de que el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de la base o de la base conjugada de la sal. Bueno, esto lo habíamos escrito como A menos sobre HA. Lo primero que tengo que hacer es hallar el PK sabiendo que me están dando el KA. Entonces, PKA es igual a menos el logaritmo de k sub a. Esto sería igual a menos al logaritmo de 3,1 por 10 a la menos 3, Me 2.50, 2.51 Ahora, vean, eh, conceptualmente, bueno, voy a, voy a escribir acá las concentraciones de ácido, de HA, de ácido perúbico, es eh, 0,05. Y la concentración de piruato de sodio, es decir, de A-, menos la sal, o la base conjugada, es 0,07 molar. Conceptualmente, debo, debo aprender lo siguiente, como la hay menos ácido que base, si ¿sí? ven que ácido hay 0,05 y de base hay 0,07, yo debo esperar que el pKa de esta disolución, eh, bueno, que el pH de la disolución disminuya. Veamos a ver si eso es, con respecto al pKa, vamos a ver si eso es cierto, entonces pH va a ser igual al PK, que ya lo calculamos aquí, 2.51, más el logaritmo de la concentración de A menos, es decir, 0,07 entre la concentración de HA es 0,05, entonces, esto es más logaritmo de 0.7. 1.07 3.05 2.65 Bueno, no se, no se cumplió lo que predije. De todos modos calculamos el pH de la descenso. Vamos a ver qué otro tema podemos abarcar ahorita. Bien, vamos a ver el efecto de. El efecto de una disolución buffer. Resolviendo este último par de ejercicios. Pues para ello, aquí vamos a hacer un trisco. De efecto. De una disolución buffer. Bien, para este efecto de las disoluciones buffer debo utilizar una tabla similar a la ICE. Pero bueno, vamos a trabajar como. Y la primera pregunta es: la primera, la, primera, la primera parte del ejercicio es: ¿qué pasaría el ph de una disolución si sí le agrego una base fuerte y con esto vamos a ver el efecto que tiene eh, la disolución buffer sobre el ph listo entonces voy a resolver este ejercicio sin mirar esta parte al principio es decir no voy a considerar este hidróxido de sodio y voy a calcular el ph de la disolución buffer es decir voy a tener en cuenta estos datos que están acá. Entonces el pH de la disolución buffer va a ser igual al pK más el logaritmo de la... En este caso, la que actúa como base es el amoníaco y la que actúa como ácido es el NH4Cl. Ya les explico por qué. Pero tendríamos NH3 sobre NH4Cl. Bien, ahora me están dando el PKA de la disolución. Bueno, antes vamos a escribir la reacción. Sabemos el, la ecuación de Henderson-Hasselbach. Y la reacción es la siguiente, el hidróxido de sodio, es decir, el hidroxilo de los OH OH-, va a reaccionar con la disolución que actúa como ácido. En este caso tenemos amoníaco, que es una base, y tenemos su respectivo... Bueno, la disolución que actúa como ácido es el NH4Cl. Entonces, NH4+. Lo escribimos bien. Esta reacción va hacia, hacia la derecha y lo que hace es que el NH4, que, que se actuará como ácido, va a liberar unión H+, y lo va a aceptar el OH-. Es decir, se va a producir NH3 más agua. Listo, esto es lo que hace el hidróxido cuando agrega hidróxido a la disolución el hidróxido va a reaccionar solamente con el amoníaco, con el ion amonio, para producir más amoníaco y agua. Entonces para ello escribo nuevamente la tabla ICE para esta reacción. Bueno, aquí no lo vamos a tener en cuenta las X porque ya sabemos qué es lo que reacciona o cuánto se va a consumir. Bien, entonces aquí vamos a agregar 0,05 moles a 0,5 litros de disolución. Entonces lo, la concentración de hidróxido que voy a agregar va a ser igual a las moles 0,005 entre el volumen 0,5 litros. esto me da 0,01 molar sí 0,005 entre 3,5 0,01 molar bien entonces inicialmente inicialmente tendremos eh, 0,01 molar de hidróxido e inicialmente tendremos eh, 0,2 de amoníaco, de ion amonio, perdón, 0,2. Y también inicialmente tendríamos 0,24 de NH3. Bueno, el agua no me interesa como no va en la expresión. Vamos a ver el cambio. El hidróxido va a reaccionar con el amonio para consumirse todo, entonces el cambio esto va a ser menos 0,01. Y al final se consumió todo el hidróxido, Entonces vamos a tener C. Eh, de aquí se va a consumir ese 0,01 también. De lo que tenemos acá inicialmente. Y acá se va a producir más amoníaco, 0,01. De agua no me interesa la... Entonces aquí tenemos que de amonio, la la reacción sería entonces, bueno, lo, lo que se consume y queda en equilibrio de amonio, sería 0,19.2 menos 0,01. Tendríamos entonces 0,19. Y de amoníaco, 0,25. 0,25. Y listo, y ya con esto... Estas son las concentraciones en equilibrio tanto de la del ácido como de la base. Y ya puedo empezar a escribir la ecuación de henderson hasselbalch para que pH es igual a menos, bueno, pK, que es igual a 9.25, más el logaritmo, de la base, en este caso la base es el amoníaco, 0.25, entre la, el ácido, en este caso el ion amonio que actúa como ácido, 0.19. Tenemos el 9.25 más el logaritmo de 0.25 entre 0.19. Me da 9,36. 36,9. entonces bien, al agregarle eh, hidróxido, eh, el pH lo que varía son... Hace que varíe poco. Perdón, el hidróxido y al tener la disolución buffer lo que hace es que el pH varíe poco. <coughs> 9.369, el nuevo pH. Eh, el pH original, el pH con el que la disolución entra antes de, de agregarle este, esta disolución de hidróxido, pues ese sería, entonces coloquemos aquí el pH original, de la disolución buffer va a ser igual a pKa más logaritmo del... A menos sobre HA. En este caso, el A menos es la, la base, y el HA sería el ácido, entonces, o quien actúa como ácido en este caso. Entonces, pH va siendo igual a 9.24, más el logaritmo de la base, que sería el amoníaco, 0.24 molar, Sobre el ácido que sería el ion amonio, 0.2 molar. Por ende, el pH original sería 9.24 más logaritmo, 0.24 entre 0.2, 9.319. Sería el pH que tenía la disolución inicialmente. Luego cuando le agregué hidróxido de sodio, el cambio de pH fue de 9.319 a 9.369. Entonces eso me habla del poder, o del efecto que tiene una disolución buffer, de no dejar que el valor de pH cambie drásticamente, dado a que ocurren reacciones internas que no permiten el cambio drástico de pH. Entonces lo que hace esta disolución es amortiguar o apaciguar ese cambio de pH debido a la adición, en este caso, de una base fuerte. Estoy agregando, aunque es una cantidad pequeña, 0,005 moles de hidróxido de sodio, a una disolución de 0.5 litros lo que hace es eh, amortiguar el valor del pH. Ahora vamos a ver lo que pasa con el efecto contrario, que sería la última parte del ejercicio. Ahora vamos a agregar 0,03 moles de ácido clorhídrico a la misma disolución, con las mismas características. Vamos a pegar por aquí la segunda parte del ejercicio. esto en 20 y listo ahora hay que notar lo siguiente le estoy agregando, agregando ácido clorhídrico HCl ese ácido va a reaccionar con la base en este caso la base es el amoníaco voy a escribir esa reacción del ácido clorhídrico con el amoníaco en vez de escribir ácido clorhídrico, voy a escribir H+, esto va a reaccionar con el NH3 y se va a producir entonces NH4+. Listo, esa es la reacción del ácido con la base para producir, en este caso, eh, NH4+, que sería mi ácido en la reacción. Nuevamente construyo la tabla I, C, pero en este caso debo determinar la concentración de ácido clorhídrico entonces la concentración de H+, Va a ser igual a las 0,03 moles que estoy agregando entre el volumen de la disolución. Volumen es 0,5.0.3 entre 0.5, 0,06 molar de ácido clórico. Entonces, inicialmente aquí tendríamos 0,06. De amoníaco, la misma cantidad, 0,24. Y de NH4, 0,2. Luego el cambio. Este H+, se va a consumir todo con el amoníaco que había allí. Entonces vamos a tener menos 0,06. Al final no vamos a tener nada de H+. Y aquí esto va a consumir ese 0,06 moles de amoníaco. Y acá se van a producir más 0,06 moles de amonio. Entonces, 0.24 menos 0.06, eso me da 0.18 moles de amoníaco. Y esto acá sería 0,26 molar de amonio. Entonces, listo, ya con esto, que estas son las concentraciones en equilibrio, yo puedo calcular el pH utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbach h igual a menos bueno pk el ejercicio me dice que pk 9.25 más el logaritmo de quien actúa como base en este caso es el amonio perdón el amoníaco 0.18 dividido entre quien actúa como ácido en este caso actúa como ácido el amoníaco perdón el amonio h4 más y sería 0.26. Tendríamos 9.25. Más logaritmo de 0.18 entre 0.26. Ahora 9.09. Listo, ese es el nuevo pH cuando le agregué ácido. Recuerden que el pH original... El pH original es 9.319. 9.319. Y al haberle agregado esa cantidad de ácido, el pH disminuyó un poco, 9.09. Y amortiguó esa cantidad de pH. Esa es la característica que tienen los, las disoluciones amortiguadoras. De esa manera es como se demuestran eh, las reacciones. Y bueno, ya con ello estamos por terminado. Equilibrio químico en fase acuosa. La próxima sesión vamos a resolver un par de ejercicios para culminar con este tema y arrancamos con equilibrio químico. Vamos a dejar de grabar para compartir nuevamente.